Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis. ¿Cómo están ustedes? En el día de hoy les traemos un tema en especial. Es el miedo. ¿Alguna vez habremos sentido miedo en nuestra vida? ¡Claro! Todos estamos llenos de miedo. ¿Pero por qué? Tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Cuáles son las raíces de nuestros miedos? Y de niños, cuando por ahí nos acostábamos a dormir y nuestros padres apagaban las luces, ¿qué decíamos? ¡Ay, qué miedo! Y solo hasta que prendían la luz y uno veía que todo estaba igual y ya se le quitaba el miedo. Pero ahora de grandes, también seguimos sintiendo miedos. Y no solo por apagar la luz, porque ya es algo que hemos comprendido. Pero tenemos otros tipos de miedos que también tenemos que empezar a comprender. A veces son complejos de superioridad, de inferioridad, son tantos aspectos que tenemos que ir conociendo de nuestra psicología para que cuando esos miedos vengan podamos entenderlos, podamos reflexionar por qué ese miedo y cuando le quitemos la razón de ser o la raíz de ese miedo, ya dejaremos de, dejaremos de existir para ese miedo y seremos libres. Entonces amigos, yo los invito a que hagamos reflexiones profundas sobre a qué le tenemos miedo, a qué le tememos. Le tememos a las críticas, a que si hablamos, nos vestimos, nos comportamos de alguna manera, que nosotros pensamos que es correcta, el común de la gente va a decir, ¡ay, mira qué tonto, qué ridículo! ¡No! Si son miedos, son complejos de inferioridad que tenemos y que el día que nosotros pongamos firmes todas nuestras perspectivas de vida, ese día se nos quitan los miedos y ese día vamos a irradiar esa firmeza al mundo. Y así como irradiamos la firmeza, esa misma gente que antes nos criticaba, ahora nos va a decir, ¡oh, mira, qué bien te ves! O qué bueno, mira cómo estás. Entonces, son estados en los que nosotros tenemos que reflexionar y decir, bueno, si los miedos son por los demás o son miedos internos que tengo que vencer yo mismo. Entonces, los invitamos a la reflexión y a dejar de tener miedo, porque el miedo es solo un estado, un estado de pánico, de conciencia, que cuando lo sacamos de nuestra existencia, ya seremos valientes, seremos unos verdaderos vencedores. Entonces amigos, esta era la reflexión del día de hoy. Muchas gracias por estar en 5 Minutos de noces y hasta la próxima.